Este domingo 4 de junio se llevará a cabo el concierto benéfico que realizará Ariana Grande por las víctimas del atentado que ocurrió el pasado 22 de mayo en Manchester. Para el concierto se han confirmado artistas como Miley Cyrus, Coldplay, Farad Williams, Take Dead, Katy Perry, entre otros. El dinero recaudado será entregado a la familia de las víctimas. El Old Trafford Cricket Ground en la ciudad de Manchester será el escenario donde los artistas unirán sus voces. Espera pronto un extra quick.